aquí en la Plaza de la República en París Ahí estoy con muchos colombianos aquí yo soy francesa, soy sindicalista francesa, pero lo que quiero resaltar subrayar que lo que está ocurriendo ahora aquí es lo que ocurre en muchas plazas en muchas calles del mundo con la pandemia el mundo entero necesita una propuesta alternativa es decir, un después de la pandemia aquí por ejemplo la gente está movilizada porque en colombia el gobierno está arrebatando porque la política neoliberal que impone una reforma tributaria una reforma fiscal injusta la gente aquí no lo soporta pero hace dos días aquí en francia también el pueblo se levanta esto de querer salud para el pueblo, querer educación para el pueblo, querer eh, servicios públicos, con un espacio público tranquilo, con eh, infraestructuras suficientes para responder a las necesidades populares. Eso es normal, es vida buena. Por eso eh, yo como ciudadana francesa veo con mucha alegría que la gente no acepte el sistema tal como se, se lo, se lo lo dan así. No es normal, en efecto, que tanto en Perú como en Colombia, como en, en, en Chile, como en, en, en los países de América Latina, pero en África también. Eh, lo que ocurre ahora eh, en Malí, lo que ocurre ahora en Birmania, el pueblo de Birmania está resistiendo. En eso quiere decir, ¿por qué están resistiendo? Están resistiendo contra la opresión, contra los gobiernos antidemocráticos porque hay un anhelo profundo de buen vivir juntos y eso hace que eh, las luchas populares son legítimas, justas, buenas. Es una manera de decir, yo no acepto de, eh, de ser eh, víctima de un sistema que me mata, porque finalmente nos mata. Esto del COVID lo hemos visto aquí en Francia, después de 30 años de políticas neoliberales, aquí también, en el país de los, de los derechos humanos, en el país de la seguridad social, pues visto un gobierno incapaz de poder enfrentar realmente la pandemia aquí en Francia tenemos 100.000 muertos del COVID tenemos hospitales llenos todavía ahora la cosa se está puntualmente arreglando pero los hospitales están llenos porque, porque no hay suficientes por eso luchamos aquí en Perú Colombia, porque es normal de querer tener una salud pública que atienda las necesidades y que cura, que nos cure, que nos cuide. Es normal de querer tener maestros, maestras que enseñan una buena educación a la gente. Es normal tener ca carreteras, espacios públicos que estén buen bien cuidados es normal que haya viviendas para todo el mundo es normal que la gente pueda comer que la gente pueda comer y que tenga el recurso suficiente para comer eso es normal no es un sueño y eso lo podemos lograr no es un sueño porque hay suficientemente hay suficiente riqueza para compartirlo hay suficiente para alimentar el mundo hay suficiente para que estemos cobijados y